¡Verdad! ¡Hijo de puta! ¡Veste tres hectáreas a la virga! Oye compi, compi, ah. te <risa> <Yo> tengo a, <coughs> Te tengo que enseñar algo. Pero, no, güey, no quieres hacerte. <risa> no, me entiendo <risa> bueno, no, te voy a, no, no te voy a presumir ni nada de eso. Pero uh, si sí te quiero enseñar algo. Y espero que te, te guste. Ay, la verga, no. <risa> <risa> <risa> no, ya, ya la ve, ya ven, ya, No, ya. Mira, ven. Sígueme. Vamos, Camón. Vamos a ir más allá. Uno, dos, tres, cuatro. No mueves, te caso. ¿Cómo ves, carnal? <risa> es pa' mí, Uy, gracias, güey. no, amigo, no. Entonces, te, te voy a prestar. Te voy a prestar viernes y sábado, dos horas. No te la puedo prestar, No sé, carnal, pero una cosa sí te digo. Que para tener este tipo de. Ay, <risa> qué Para tener este tipo de. De gusto, hay que. <risa> hay que echarle ganas a todo. Ese es un verdadero hombre. Mira el trabajo. Mira. ¿Qué tengo veis? ¿Y el aire? Ah, el aire no Ah, de lanza. <risa> yo no la quiero no, <risa> ay, me, ay, no eh. ese no venía eso no venía eso no venía a incluir planes para este fin de semana para que vayamos a rodar ay vayamos la mañana o en la tardecita <risa> Yo también. Pero bueno, el fin de semana no. Sí, en el no. tengo que seguir a trabajar todavía. ¿no? A pistear nada más.